¡Ay, qué emoción! ¡En un rato! ¡Ya va a ser Navidad! No entiendo, ¿por qué esperamos hasta el último momento para ir de compras? Oh. Todas las demás familias ya tienen sus adornos, el árbol y seguro ya están comiendo. Tu papá recién hoy pudo cobrar la plata de cuando salió en la tele. mucho! ¡Nombre de insectos con la letra P! ¡Tiempo! ¿Paloma? Lo importante es que estamos a tiempo. Casimocho va a salvar la Navidad. Ya verán, compraremos el mejor arbolito de la ciudad. ¿Qué? ¿Cómo que cerrado? Sí, papá. La gente está en sus casas comiendo. Ay, ¿por qué me tocó esta familia en la repartija de familias? Tengo un plan. ¡Hop, hop, hop! ¡Casimocho leñado. en el medio de la nada y en una hora es navidad. Ah, ah, ¡Listo! ¡Familia, miren el lado bueno! ¡Por lo menos ya tenemos arbolito. ¡Ay, ya casi es navidad y todo salió mal! Cuando se acerca navidad, lindos recuerdos vienen a mi mente. Momento La la ciudad, la noche buena se siente en la gente Es largo el camino y queda más para andar, risas y aventuras tendrán Pidamos juntos deseos, que Santa y los renos no tardan en llegar Que todo lo bueno y todos los sueños se hagan realidad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 Feliz <laughs> <laughs> well, Navidad it